amigos y amigas, vengadores y vengadoras, bienvenidos a Toxic Game Channel nuevamente. Y quisiera empezar con, con esto de los eh, Red War, o bueno, regalos que ahora Playstation está copiando a los de Xbox. Hay que diferenciarlos bien porque uno te ofrece la oportunidad, cuando vas ganando y vas ganando, de, incluso ya en este último tramo, ¿eh? a poder canjearlos, canjear esos puntos por eh, tarjetas regalo de, de Amazon, del corte inglés, etcétera, etcétera por no hablar de que te puedes gastar lo que has ganado en otros meses más de suscripción ahí lo dejo ¿qué es lo que nos da Playstation con su Playstation Stars? pues aquí lo dice son representaciones digitales de cosas que los fanáticos de Playstation disfrutas eh, disfrutan, incluidas figuras de personajes queridos e icónicos de juegos y otras formas de entretenimiento, así como dispositivos preciados que aprovechan la historia de innovación de Sony. Recordemos el, la innovación de, de Sony durante todos estos años en esta foto que ni siquiera está actualizada. Bien, sigamos. Dice. Para, para aprovechar la historia de Zony. Tócate los cojones. Siempre habrá un nuevo coleccionable para ganar. Un coleccionable ultra raro. Para luchar. O algo sorprendente para coleccionar. Solo por diversión. Bien. Bien. En verdad bien. O sea que me vais a, rega eh, vais a regalar a la gente. Eh, a lo mejor una skin en el Fortnite. O... O una figurita pequeña de, del hijo de Kratos o yo que sé, no sé, un mamut feo del chino del Horizon Y cosas así. Nada, nada de dinero, nada de tarjetas regalo, de Amazon, eso que es. Eso que es, eso es. Eso no. Eso no podemos solo podemos tolerarlo bueno esto en cuanto a Sony esto es que, es que me parece muy pero el vídeo principal el tema principal y aquí ya me voy a poner serio es Resident Evil Resident Evil y Capcom Capcom, ¿qué estáis haciendo? ¿cómo? o sea ¿en qué maldita cabeza estúpida de Woke se le ocurre poner a un Wesker negro y que y que luego la gente no diga nada porque los vais a tachar de racistas no es que sea racista es que Wesker es más blanco que la leche a la par de que es rubio ojos azules y me ponéis a un Wesker que es la misma es, es un meme lo que estáis haciendo Netflix es un meme y que Capcom permita que se hagan estas desastrosas películas con su saga simplemente por el dinero porque os voy a decir una cosa la película que vi hecha por Sony fijaos lo que voy a decir está 10.000 veces mejor hecha... ...y es una porquería... De todo, ...al fin y al cabo también... ...pero no tan mala... ...no me desagradó tanto como esto... ...este... ...este... ...este despropósito... ...que parece que habéis hecho una serie... ...de las películas de Mila Jovovich... ...parece que es eso... ...es como si hubiera escogido... ...todo lo malo... ...que se ha hecho... ...de hecho el, el actor... Eh, ya sabéis, el actor que hace The Wesker eh, creía que Resident Evil era una saga de películas no una saga de videojuegos gente que, bueno para empezar, no soy de aquellos que dicen eh, que un actor tenga que conocer los videojuegos para interpretar según qué, qué personaje pero en el momento en el que ese actor asume que tiene que hacer un personaje, por lo menos de, de videojuegos, que a este señor parece que no se lo han dicho, eh, pues, una, están engañando a, al actor, o sea, un actor que no sabe cómo es recién David, y le dicen que va a hacer ser el que le dice, oye, perdona, pero si yo soy negro, vale, me puedes poner como el policía de, del principio el que está herido me puedes poner como un extra o cualquier otra cosa pero no me puedes poner eh, sustituyendo a un tío blanco eh, ojos azules y pelo rubio platino porque no, no tiene nada que ver o sea y de hecho además tiene una pinta de, de Blade que es que no es ya simplemente que la comparación que la estamos viendo aquí es inconfundible es que, has metido a, a, a Blade ha metido a Blade va bienvenido sea no sé eh, eh, se habrá cargado a todos los vampiros y ahora pues va a matar zombies es que ha cambiado de trabajo ...en fin, amigos, un desproposición... ...pero sobre todo lo peor... ...ante todo lo peor... ...de Capcom y ya con esto termino... ...sé que el vídeo es corto... ...pero yo también necesito unas vacaciones... ...unas pequeñas vacaciones... ...como dije... ...descansar... ...tomar aire... Eh, ...sobrevivir... ...a esta ola de calor... ...cuidadito con lo que... ...cuidadito con el sol... ...porque los que somos de aquí... Los que somos de aquí, eh, y esto es una cosa que lo decimos todos, ¿eh? los que somos de aquí o estamos en la playa, y si no estamos en la playa, desde luego donde no vamos a estar es en la calle, a las 3 o, a, o después de comer, pocos son los locos a los que vais a ver andando en Andalucía a esas horas. Entonces estamos en una ola de calor bien fuerte que va a durar y, y estamos a 16 de julio, ¿qué esperáis en agosto? Esto va a ser insufrible. Ya os digo yo que lo más seguro es que me mude temporalmente, sobre todo para poder poner esto en condiciones, que es lo que eh, más cuesta con la calor exponerse, es, es mover muebles tú solo, tú solo, por muy grande y muy fuerte que me veáis, eh, pero sí, pero yo solo. Eh, mover este trasto de, de, de, de mesa, por ejemplo, que los quiero quitar de ahí y ponerlo en el... Son cosas que se van acumulando y, como digo, mmm, la calor impide poder hacer también algunos los, eh, los vídeos como me gustaría también, ¿no? Y editarlos y ponerle todo el cariño y el desempeño que... No obstante, no, no por ello, no, porque luego al final estas cosas, luego a lo mejor mañana me veis y eh, eh, hago, he hecho otro vídeo, pero ya os advierto, ya os advierto desde aquí de que si hago otro vídeo en este verano va a ser eh, corto, pero tened en cuenta, no, no se escucha nada, ¿verdad?, bueno, eso es porque lo estoy pasando mal yo. Estoy quitando el aire acondicionado para que no se escuche ningún ruido y, y voy a intentar que la, que la música esté baja. Gracias por todos los comentarios positivos que siempre dais eh, en el canal. Gracias a todos aquellos que se han suscrito a los, a, a los que se han suscrito ahora. Y por supuesto, muchas gracias a todos aquellos que me siguen. Seguidme también en mis redes sociales, en Vengadores, eh, los Vengadores T2, arroba Vengadores T2, si no eres un niño rata, un hater, eh, y ahí ya se podrá conversar, conversar realmente sobre videojuegos y no sobre esas chorradas que, que les preocupa bueno no les preocupa pero con la que intentan hacer un poco el tonto estos personajillos bueno en fin eh, muy mal capcom eh, en, en, en, sobre todo en el sentido de dejar de esa dejadez que por cierto también está teniendo con los videojuegos vamos a ver en qué acaba esto eh. vamos a ver en qué acaban porque parece que capcom y ubisoft están muy anticonsumidor últimamente y eso dará para para un, para un vídeo dará eso dará para un vídeo eh, estas cosas anticonsumidor pues nada amigos, hasta el próximo programa en Toxic Game Channel, con el vengador tóxico como siempre, <ríe> pese a lo que le pecen a algunos, y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.